Bien hermanos, yo les bendiga a todos en esta hora. Vamos a dar paso ahora a la reflexión que tenemos para el día de hoy, la cual se titula El Protocolo de la Humildad. Y para ello, vamos a buscar el libro de Filipenses, capítulo 2, versículos 5 al 11. Y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús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 de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para, para la gloria de Dios Padre. En este capítulo, en este libro, Pablo describe cómo Jesús se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta el punto de la muerte, y entonces fue exaltado y se le dio un nombre que es sobre todo nombre. Mi pregunta es a ustedes, ¿Cómo cambia de impotente a poderoso? En esta hora te voy a enseñar para que aprendas el protocolo del palacio. Si quieres tener éxito, tienes que jugar según las reglas. Solo aquellos que saben manejar bien el protocolo pueden tener poder e influencia. Y el secreto para manejar el protocolo es aprender a jugar bajo las reglas. Aquí va una regla. Todo lo del palacio está puesto para alentar y cumplir la voluntad del rey. El Palacio Real no es un lugar para asuntos personales. El poder del Palacio reside en los que están totalmente comprometidos, haciendo la voluntad del Rey y atendiendo los asuntos de su reino. Jesucristo, nuestro sumo sacerdote, ha roto el velo que nos separaba de la presencia de Dios. Ahora podemos entrar en su presencia a través de una forma viva y nueva, o sea, el protocolo, a través de la sangre de Jesús y a través de su obra terminada. Este es el camino de impotente a poderoso. Nuestro siguiente paso es entender de dónde viene nuestro poder. No tenemos poder en nosotros, así como un aparato eléctrico tiene poder solo cuando está conectado a la corriente. Nosotros tenemos poder solo cuando estamos conectados a Cristo Jesús. Jesús dijo, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él llevará mucho fruto, pero sin mí, nada podéis hacer. En Hechos capítulo 1 versículo 8 dice que recibimos poder del Espíritu Santo. Este poder no es nuestro, tampoco lo recibimos solo para nuestro beneficio y bendición. El Señor nos da poder para que podamos ser sus testigos y para bendecir a otros en su nombre. La postura de poder en el palacio del rey es humildad. Esther se encontró en un lugar de gran poder e influencia pero no usó su poder para beneficiarse con riqueza o prestigio. En lugar de ello, ella puso su vida en peligro y usó su influencia para salvar a su gente. Los verdaderamente poderosos no usan su poder para presumir o impresionar personas. Jesús nunca hizo un milagro por la demanda. Él nunca usó su poder e influencia para sus propios fines, sino solo para hacer la voluntad de su padre. Te invito para que practiques el protocolo de la humildad. Dios le bendiga.